Buenos días a todos y a todas. Y gracias por estar aquí en otro seminario semanal online del, del CIO, del Instituto CIO. Y bueno, hoy, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Luis Orea, eh, que además de amigos es un grandísimo investigador. Y bueno, pues permitidme que presente brevemente sus, sus méritos. ¿no? Bueno, pues eh, Luis es eh, catedrático de, del área de fundamentos del análisis económico de la Universidad de Oviedo. Eh, y actualmente es director del Departamento de Economía de, de dicha universidad. Además, desde el año 2011, pues es, es, es director del de Oviedo Efficiency Group. ¿de acuerdo? Eh, ha publicado pues, unas 40 contribuciones científicas, eh, más 10 capítulos de libro, un libro completo. Es investigador principal y ha sido de varios proyectos competitivos. Es editor asociado de dos, de dos revistas de JJCR, como son Empirical Economics y Journal of Productivity Analysis eh, bueno eh, sus, sus, sus áreas de investigación en sus líneas de, de investigación son sobre eficiencia y análisis de productividad modelos econométricos eh, y luego pues aplicaciones al área de la agricultura a la energía a la, la regulación la, la eh, competencia y la, la economía espacial, incluso, ¿no? eh, A mí me gustaría decir que es... Es difícil medir esto, pero confiar en mí cuando os lo digo, pues... Si no el más importante, uno de los investigadores más importantes eh, dentro del mundo de la medición de la eficiencia en el, en la, en el apartado, digamos, paramétrico. Y, bueno, y hoy eh, viene a hablarnos a... ¿Qué ha sido? online? Eh, sobre un tema de, de total actualidad. ¿no? La charla se titula eh, Estimating a Stochastic Epidemic Frontier Model eh, that controls for undocumented COVID-19 cases with an application to Spain. ¿no? Y bueno, pues adelante Luis, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan y a todos vosotros por la invitación. Eh. Este es el trabajo que voy a presentar, que como veis es un trabajo que ya iniciamos, bueno, iniciamos el año pasado en pleno confinamiento, no en España, curiosamente estábamos en el Reino Unido. Y, y es un trabajo en colaboración con la profesora Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y, y un compañero mío de aquí, de Robio Física Group, eh, Alawol, eh, donde tratamos de, de aplicar las técnicas eh, de análisis de la eficiencia. Eh, muy tradicionales eh, para analizar el comportamiento productivo de las empresas o de las regiones, pero en este caso aplicado a, a, al control eh, ¿no? a la expansión del coronavirus en España. ¿no? Y En qué medida las medidas de control de ese, de, implementadas por el Gobierno español, pues, eh, pues han afectado, han, han permitido reducir ese, el número de casos de Covid y el número de fallecidos también. Eh, como consecuencia de esas medidas. ¿no? Por tanto, aquí vamos a integrar dos literaturas, la literatura de fronteras estocásticas, la literatura de análisis de la eficiencia de las empresas, pero adaptada ahora a un entorno epidemiológico, eh, que vamos a ver cómo las dos literaturas se pueden utilizar conjuntamente y, y, y aportar una información que los modelos epidemiológicos de otras ramas de, de la investigación, pues no pueden aportar o lo hacen de otra manera de alternativa. Bien, entonces, eh, yendo al, al paper, eh, bueno, voy a, aquí voy a tratar de presentaros algunos resultados que, anteriores. Eh, nosotros iniciamos este, eh, este, este tipo de estudios cuando, el año pasado, cuando estábamos en Inglaterra, y usando modelos no frontera, y el objetivo de esos modelos no frontera era analizar la efectividad del, del lockdown, ¿no? de, de, del confinamiento español para contener la expansión de, del de, de, de COVID-19 en España. ¿no? Entonces, eso nos llevó a, a reflexionar sobre un aspecto de, ese, de, esa, de esta epidemia que nos ha llevado a utilizar modelos frontera y que, que es, el, digamos, el, la parte principal de, de la exposición que voy a realizar hoy. ¿Vale? Entonces, un, para un poco motivar un poco el trabajo y poneros todos en contexto, en esta diapositiva veis un poco la, la evolución de, de la epidemia en España en términos de, de incidencia acumulada por provincias, eh, estamos hablando de la primera ola eh, la primera ola, de, la primera ola de, de, del coronavirus no que se inició a finales de bueno los primeros casos reportados eh, es, son a finales de, de febrero y bueno eh, y que continuó hasta hasta abril incluso junio no de acuerdo eh, aquí tenéis seis mapas donde se va viendo casi semana a semana la incidencia acumulada eh, eh, de, de, de, de esta epidemia en España y como podéis aquí aquí más o menos el 1 de marzo sería el principio de la epidemia bueno, eh, en este mapa sería exactamente igual si pusiéramos una semana antes ¿no? el principio de la epidemia pues como veis en ese mapa pues había muy pocos casos reportados estos son casos reportados cada 100.000 habitantes y como veis el mapa está muy, muy claro ¿no? muy muy con, color, con un color beige muy claro, ¿no? Y básicamente las flechas que veis eh, en ese mapa de la izquierda nos están diciendo por dónde empezó, digamos, la, la epidemia y empezó por esas provincias, por Madrid, eh, por Sevilla, Málaga, La Rioja siempre ha tenido una incidencia muy alta, Barcelona, Valencia, Castellón, por ahí empezaron los primeros casos, reportados, obviamente, son los casos que, que se conocían en aquel momento cuando casi no se hacían PCRs, ¿vale? Y por ahí empezó. Y, bueno, muchos de estos eh, en, en un trabajo que, que voy a comentar a continuación, pues vimos estadísticamente que, que, que el inicio de la pandemia tenía mucho que ver con el, la conexión con otros países eh, contaminados, digamos, donde la pandemia ya estaba más evolucionada por, principalmente eh, Italia, ¿no? Bueno, con, con el tiempo esa, esa epidemia se fue propagando por España, ¿no?, y el 14 de marzo, el 14 de marzo es cuando empezaron la, el, el confinamiento español. Si bien es cierto que ya una semana antes, unos días antes, ya empezó a haber medidas más locales de, de confinamientos locales, cierre de colegios, cierre de universidades, limitación de, de eventos públicos, deportivos, etcétera, ¿vale? Pero el 14 de marzo, digamos, es el inicio del, del, del, del, del confinamiento español, donde podéis ver que bueno ya había más casos eh, la incidencia era mayor que dos semanas antes pero tampoco había una incidencia muy elevada bueno muy elevada para lo que se suponía que era en ese momento ¿no? entonces lo que eh, como podéis ver en los, en los mapas de abajo pues la, la epidemia empezó, siguió con, continuando eh, la epidemia siguió, siguió creciendo y como veis el 4 de abril que es la, la última fecha con la que hemos trabajado en este paper pues eh, veis como eh, la situación era mucho más grave que dos o tres semanas antes, donde había muchas provincias con una incidencia muy elevada, por encima de 500 casos cada, cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta eh, que, que en aquella época no se hacen los, los PCRs que se hacen ahora. ¿Vale? Entonces, claro, la primera pregunta que nos hacíamos aquí es que, jolín, pues sí que ha habido un confinamiento eh, el, el 14 de marzo, pero eh, la situación siguió deteriorándose a lo largo del tiempo. Por tanto, ¿hasta qué punto ese confinamiento? La pregunta que nos hacíamos es ¿hasta qué punto ese confinamiento fue eficaz? ¿Vale? Bueno, pues esto lo, eh, lo tratamos de, de estudiar en un artículo, bueno, que está en segunda revisión, esperemos que se acepte ya, ha llevado tiempo en publicarlo, la verdad, un artículo con Inmaculada Álvarez eh, que publicamos como documento de trabajo en Fedea y que tuvo una repercusión en España, bueno, eh, donde tuvimos un montón de entrevistas de todo tipo y, y en fin, de tal forma que incluso hasta nos desbordó un poco, ¿eh? Entonces, en ese artículo encontramos que sí, el confinamiento fue bastante eficaz en el sentido de que redujo redujo el número de casos el número de casos en, en torno a un 79%, que es una cifra muy alta, pero pensar que, que bueno, esto uno lo va aprendiendo, eh, nunca habíamos estudiado epidemias en ese momento, pero uno lo va aprendiendo con el tiempo que estamos de un proceso explosivo, exponencial, ¿no? ¿De acuerdo, Por lo tanto, eh, el momento que cambias, reduces en un 1% la tasa de crecimiento de, del número de casos diarios, pues entonces esto acumulado lleva a un efecto muy importante en el número total de casos. Esto se, bueno, esto sería a 4 de abril, no, al cabo de seis, de tres semanas se redujo, de, marzo, de 14 de marzo al 4 de abril se redujo en torno al 80% el número de casos. Posteriormente salieron otros trabajos, se fueron publicando otros trabajos y, por ejemplo, este artículo publicado por Cho en el Econometric Journal encontró que en Suecia, que no, que no hicieron un lockdown, encuentran que si lo hubieran hecho se hubiera reducido el número de casos en un 75%, por lo tanto también es un número muy parecido al que teníamos nosotros. Otra cosa que queríamos analizar en ese momento era en qué medida la movilidad de la gente, de las personas, eh, eh, pues eh, obviamente la movilidad de las personas es la que expande ¿no? el, el virus ¿no? a través del, de, del país, ¿no? ¿De acuerdo? Es a través de las personas el, me el mecanismo a partir del cual un virus se expande, ¿no? Entonces queríamos, eh, también hubo mucha polémica, que si, si los estudiantes, si los de, eh, que venían de... de de, otro, de otras provincias, de otros países, que luego, pues, antes del confinamiento, también los residentes de las grandes ciudades se fueron a otras provincias, en qué medida también eso propagó el virus, etcétera ¿No? Hay mucha, mucho debate político eh, sobre ese tema. Y, bueno, también lo que queríamos era hacer un estudio. Nosotros que tra habíamos trabajado ya en modelos de econometría espacial, pues, eh, era, bueno, un contexto para aplicar esos modelos de econometría espacial y tratar de ver si sí, sí, realmente la, en qué medida la propagación del virus fue importante entre provincias, ¿no? Y bueno, tanto el trabajo que mencionaba de Orey Álvarez 2020 como uno más eh, ligeramente posterior de Dickinson et al, en 2020, eh, eh, usando datos italianos, se encontraban que efectivamente había habido una propagación eh, a, a través de las provincias españolas e italianas y que eh, en, en ambos papers en, encontramos que las medidas de control en Italia y la medida de control en España eh, no solo evitaron la, redujeron la, el contagio dentro de cada provincia sino también redujeron eh, la, la, la, la ausencia de movilidad entre provincias también permitió con, eh, reducir el contagio de unas provincias a otras. ¿vale? Otra de las cosas, ahora voy a enseñar otros mapas donde vamos a ver esto un poquito mejor, como yo he dicho, es un, eh, lo que voy a presentar aquí es un mix, ¿no?, de dos papers, ahora voy, estoy hablando un poco del paper anterior, No Frontera, ¿vale? Bueno, en ese paper No Frontera también analizábamos qué pasaba y que esto fue lo que más llamó la atención a los políticos y ahí fue un, donde hubo un debate tremendo. Nosotros, ya que teníamos, es una cosa que yo no digo a mis estudiantes de doctorado, ¿no?, de máster, una... Tú estimas unos modelos pero y tienes unos betas estimados, unos parámetros estimados, pero utilízalos para, uh, para deducir implicaciones de política. ¿no? Y entonces, eso fue lo que hicimos en este paper. Dijimos, bueno, ya hemos simulado el efecto del lockdown, ya hemos simulado el efecto del confinamiento, pero también con los parámetros podemos hacer un, un análisis contrafactual, ¿vale? De qué hubiera pasado si hubiéramos eh, actuado un poco antes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos actuado el 7 de marzo, una semana antes? Porque claro, aquí el tema, había una discusión política, que si PP, que si PSOE, es que hay que actuar antes, que hay que actuar después. Y claro, en un proceso epidemiológico desconocido, ese es el tema, ¿no? Desconocido en ese momento, ¿vale? Tomar una decisión valiente en ese momento o no, pues puede tener consecuencias muy importantes en lo que es la propagación del propio virus, pero claro, como hay un lockdown, como hay un confinamiento, eso va a tener consecuencias muy importantes eh, en términos económicos. Y claro, adelantar una semana el confinamiento, efectivamente, eh, reduces más los, los casos, vamos a reducir más los casos, claro, porque actúas antes, pero adelantas el confinamiento una semana. Pero si ese adelantamiento del confinamiento una semana luego es más eficaz, puedes adelantar la desescalada. Y esto puede permitir un ahorro de, de, de dinero, un ahorro de, de... una reducción, puede reducir el impacto eh, económico negativo del de, de confinamiento en la economía española. Y eso también lo analizamos bueno, en la última versión del trabajo que está ahora mismo en revisión. Vale. Bueno, todo esto que he dicho, podemos ver un poco en mapas, eh, los resultados previos del artículo anterior. Aquí tenéis los casos que había en el 4 de abril, sí, con el confinamiento. ¿Vale? Y ahora a la derecha aparecen los casos que hubiera habido, con una vez estimamos el modelo y con los eh, parámetros estimados asociados al lockdown, pudimos simular, simulamos las tasas de crecimiento de casos en ausencia de lockdown, ¿vale? de confinamiento. ¿no? Entonces vemos cómo, pues este mapa de aquí, pues como vemos, es mucho más oscuro. ¿no? Entendiendo que la, la incidencia hubiera sido enorme en muchos casos, incluso por encima de 4.000 en muchos casos, y no hubiera habido confinamiento, 4.000 sobre 100.000 habitantes. ¿vale? Como he dicho, también simulamos que hubiera pasado si hubiéramos actuado un poco antes, hubiéramos actuado el 7 de marzo, el confinamiento se hubiera puesto en marcha el 7 de marzo, cosa pues, muy difícil porque nadie había puesto un confinamiento salvo en Italia en ese momento, bueno, o China también, ¿vale? Pero fijaos, el, el efecto de ese confinamiento adelantado, pues hubiera dado una incidencia, como veis aquí, mucho menor comparado eh, eh, comparado con la situación actual, ¿no? ¿Vale? Es decir, una situación actual con un confinamiento el 14 de marzo, una semana después. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí en ese paper demostramos que efectivamente había, había habido un... que hubiera sido... Eh, eh, que adelantar una semana hubiera sido eh, más eficaz esa medida de, de contención que, que retrasarlo lo 14 de marzo lo cual era difícil de hacer ya digo, por, por el contexto del desconocimiento que, sabía, que había sobre este virus. ¿no? ¿Claro? esto llama mucha atención porque precisamente el 8 de marzo fue la manifestación, eh, pues el feminismo en Madrid y bueno y entonces eh, ese trabajo se usó cuando ah, nosotros no mencionábamos en absoluto ni ni la manifestación del 8 de marzo ni nada de nada. Pero bueno, esto fue esto que era el 5% del trabajo que habíamos hecho fue lo que tuvo más repercusión. De acuerdo. Bien, otra cosa que fuimos añadiendo del paper, que lo añadimos en la última versión, en, la en el proceso de revisión, es, aquí tenemos el número de casos que, que había el 4 de abril, la, la incidencia el, con un confinamiento, eh, teniendo en cuenta de que había habido eh, propagación espacial entre provincias. Como nosotros fuimos capaces de medir, el, de cuantificar a través de unos parámetros, el, el efecto de la propagación espacial entre provincias, pudimos simular, decimos un contrafactual análisis, un análisis contrafactual de qué hubiera pasado si no hubiera habido eh, contagio entre provincias. ¿no? Y entonces lo que veis aquí a la derecha es una situación eh, contrafactual, alternativa, ficticia, si eh, no sin hubiera habido espaciales espacial probos. ¿Vale? lo que vemos es que el mapa es mucho más claro y si no, y si no hubiera habido contagio entre provincias, pues, hubiera habido una incidencia del coronavirus dentro de cada provincia, pero mucho menor que si no hubiera habido movilidad entre, entre provincias. ¿Vale? Luego, como último resultado previo que quiero enseñaros, es lo que os decía, aquí, teníamos el, aquí tenemos el efecto, sobre todas las regiones, en pedia de GDP, ¿no? de PIB, eh, eh, de un confi del confinamiento que hubo eh, realmente eh, en España en, esta sería la duración de, del confinamiento del confinamiento en España eh, en función de la desescalada vale pero si se hubiera adelantado al 7 de marzo la duración donde está esto hubiera sido menor como veis aquí hubiera sido menor vale y por tanto el efecto del confinamiento hubiera económico hubiera sido menor Estamos aquí usando, eh, estamos aquí usando eh, pérdidas eh, eh, por semana, ¿no? Aquí tenemos, eh, ¿dónde está esto? GDP growth per week, ¿no? Las pérdidas semanales, entonces usamos uno, unas estimaciones del BBVA, ¿de acuerdo? Entonces vimos que, bueno, con estas estimaciones, esto es un ejercicio bastante sencillo, pues con esta duración lo que vimos es que el lo que vimos es que el efecto del confinamiento adelantado hubiera sido menor y, por lo tanto, hubiera habido una diferencia de, de pérdidas de 20, en torno a 26, eh, mil millones de euros, lo cual es bastante significativo. Por lo tanto, el adelantar el confinamiento no, no solo es un tema de salvar vidas, no es un solo tema también de, ¿qué iba a decir? de, de reducir el número de casos, sino también tiene sus implicaciones económicas, ¿vale? Se adelanta una semana, pero se adelanta a lo mejor dos o tres semanas en la de la desescalada. Y eso, al final, por tanto, para futuras epidemias, lo que, se, lo que aquí demostramos es que el timing de las decisiones es muy importante, tanto en términos humanos como en términos económicos, ¿eh? Es un este tipo de, de epidemias obliga a una a la toma de decisiones eh, obliga a tomar decisiones de forma muy muy muy rápida. Es lo deseable. ¿Vale? El, el tema que nos hacíamos, por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos en ese, en ese momento es en ese paper es ¿por qué el gobierno español no respondió antes? Bueno, no respondió antes porque era un virus desconocido, no había experiencia previa, no había estudios previos. Eh, y en parte también porque, esto también lo dijeron varios epidemiólogos con los que eh, hablamos en algún momento, es que en ese momento se subvaloraba eh, totalmente el, el número de casos que, eh, que había realmente en ese momento, el eh, número de casos contagiados que había en ese momento. Había una falta de información sobre la magnitud real de la epidemia. ¿Por qué? Porque no había prácticamente muchos, muchos casos eran asintomáticos y muchos casos no estaban documentados, reportados, porque no se hacían prácticamente PCRs. Por tanto, eh, ante esa situación es lógico que a lo mejor un gobierno, cualquier gobierno, hubiera reaccionado, no hubiera si hubiera tenido esta información, hubiera reaccionado antes. ¿Vale? Bueno, pues un poco el trabajo es proporcionar una metodología que permita, con, con datos reales prácticamente diarios, es tener quizás una estimación eh, con datos reales y con muy poca información, una estimación del número de casos, eh, el número de casos no reportados, no no registrados o no identificados por las autoridades eh, sanitarias, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué evidencia empírica previa a nuestro trabajo existe o existe? Pues, bueno, pues, una evidencia empírica sí que existe. Hay un trabajo de, de, hecho por un equipo de Oxford, de la Universidad de Oxford, usando datos, eh, datos eh, de diferentes países europeos, que estima que solo el 4,9% de los casos en España, usando modelos epidemiológicos puros, ¿Eh? solo el 4,9% en España eran reportados, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de la, de la epidemia en China, eh, un artículo muy citado, en nuestra revista tan conocida de Lancet, publicado por Li et en 2020, ellos encontraron en China que solo al principio de la epidemia, solo el 14% de los casos estaban reportados, ¿Vale? y ese porcentaje pasó, pasó del 14% al 65 después de las medidas de control o medidas de control eso todo de, de, de, de movilidad ¿no? implementadas por la por el gobierno chino ¿no? es decir lo que lo que queremos quiero decir aquí es que es lógico pensar que el número de casos reportados es muy bajo normalmente en este tipo de para este virus vale que hay muchos casos no documentados eh, o porque son asintomáticos o porque no se hacían pruebas, test masivos de PCRs, pero que según va evolucionando la epidemia, pues hay un mayor esfuerzo de identificación por parte de las autoridades sanitarias, de tal forma que ese porcentaje tiende a aumentar a lo largo de, de la epidemia, ¿no? De acuerdo, y eso es una cosa que nosotros vamos a aprovechar para, eh, para estimar nuestro modelo. ¿Por qué es importante el número de casos no documentados? ¿Por qué es importante tener una estimación del número de casos no reportados? Bueno, por una parte, eh, porque una parte de los casos, los casos no, no asintomáticos, yo voy a veces a eh, usar como sinónimos casos asintomáticos y casos no documentados o casos o casos no reportados, ¿vale? Los casos asintomáticos no reportados diseminan, son un canal de, de, de, de expansión del, de, del coronavirus en casos reportados. De hecho, el día tal demuestran que el 86% de los casos infectados, que ellos ellos usan microdatos, ¿vale? Eh, procedían de casos no reportados, vale, de contactos, ¿no? Eh, no, no reportados, ¿vale? Y luego, a nivel más eh, metodológico, eh, en un artículo recientemente publicado, eh, bueno, es un working paper, creo todavía, de eh, coroleg ellos señalan que, que las estimaciones o los modelos pueden estar sesgados si no se tienen en cuenta los casos no reportados, porque al fin y al cabo lo que tenemos es un error de una variable, tenemos un error de medida, en la variable dependiente concretamente, ¿eh? que tenemos infravalorada eh, por los casos que no se reportan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, por estos dos motivos, eh, conocer el número de casos no reportados es importante. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos nosotros? Las contribuciones, eh, bueno, como veis, esto es un poco el, el origen del trabajo, un poco cómo, cómo surgió de otro trabajo previo, donde no usábamos modelo frontera, ¿vale? Y, básicamente, este trabajo es la extensión del anterior, ¿vale? Pero mucho más refinado, donde hacemos mucho más análisis, de, de, hacemos hasta experimentos de Monte Carlo para hacer simulaciones y ver en qué medida nuestros resultados se deben a, a, a los datos que estamos utilizando o, o, o, o los sesgos que encontramos en algunas especificaciones se deben a, a cuestiones metodológicas, ¿no? Bueno, pues la, la, contribución, la contribución de este trabajo es que por primera vez, bueno, hay otro trabajo paralelo de Midimet y Parmeter que está haciendo algo parecido con datos a nivel eh, mundial, ¿no? Es la de las primeras veces que es donde se combinan los modelos de fronteras estocásticas con los modelos clásicos epidemiológicos. ¿eh? que son dos literaturas que hasta este momento habían, se habían desarrollado por separado. De tal forma que nosotros lo que estimamos en este modelo es lo que llamamos un Stochastic Epidemic Frontier Model, es un modelo epidemiológico frontera, que tiene una, eh, la, la característica frontera, es lo que nos permite eh, estimar la evolución de la epidemia en cada provincia, con datos provinciales lo estimamos, pero controlando y pudiendo medir el número de casos eh, que no son eh, que son asintomáticos y que no han sido detectados identificados por las autoridades sanitarias vale y la clave aquí como veremos después ¿eh? que como veremos después es que el número de casos reportados siempre es menor que el número de total de casos reales eh, infectados ¿Mm? por lo tanto el sesgo el error de medida que tenemos en nuestra variable dependiente es siempre de una cola, siempre eh, lo que observamos está por debajo de lo que es real, ¿vale? Bueno, pues esto es exactamente lo que pasaba, lo que pasa en un contexto de productivo de una empresa. Si la empresa es ineficiente, <coughs> eh, si la empresa es ineficiente si, eh, en términos productivos. Entonces, el nivel de producción que observaremos siempre va a ser menor que el nivel de producción potencial de esa empresa. Por lo tanto, tenemos un problema semejante al que uno tendría, uno se, eh, se enfrenta, tendría que enfrentarse en, un, en otro contexto, en un, en un contexto de economía de la producción. Y por eso, la, los modelos de fronteras estocásticas, eh, muy tradicionales, utilizadas tradicionalmente en economía de la producción, podemos aquí readaptarlas. Al a, para analizar procesos epidemiológicos donde una variable que es la, la, la, la protagonista, nuestra variable protagonista que es la variable dependiente tiene un sesgo a la baja ¿eh? por el hecho de, de que muchos de los casos no se reportan, muchos de los casos son inobservables para el investigador ¿vale? Bueno, pues, no solo estimamos un modelo de fronteras estocásticas epidemiológico Sino que también es ese modelo es un modelo espacial, porque al igual que en el paper anterior, tratamos de capturar la propagación espacial eh, con eh, provincias colindantes. ¿Vale? Mi, como he dicho, milímetros y paneter usando datos eh, a nivel de país, también estiman un modelo estocástico de fronteras, un modelo epidemiológico de fronteras estocásticas, pero en ese caso no usa eh, una eh, no es un modelo espacial. Bien, una ventaja de, de estos modelos de fronteras estocásticas eh, epidemiológicos es que eh, nos permite tener para cada observación, para cada provincia, una estimación de lo, lo que se llama reporting rates, una estimación de ratio de de casos reportados, es decir, que, que por, el, el RR es el porcentaje de casos del total de casos que hay, de, que ha sido capaz de, de, de, de identificar o, o descubrir las autoridades sanitarias, ¿vale? Y entonces lo que vamos a ver eh, que este modelo de fronteras, el eh, modelo epidemiológico frontera, lo que nos va a permitir es, es calcular para cada observación, para cada provincia un, un, ...una tasa de, de casos reportados, diferente para cada provincia, lo cual va en contra de la mayoría del supuesto que se suele utilizar en otros modelos de corte más eh, de epidemiológicos puros, ¿eh? donde asumen un, un, una tasa de casos reportados común para todas las observaciones, común para todas las provincias. Por ejemplo, este artículo muy conocido, muy citado, de Chudí, que tal, de 2020, usando datos chinos, usando datos de provincias chinas, en China, asume, para analizar la efectividad de, la, de los confinamientos en, eh, o de las medidas de control en China, asume una, eh, una tasa de casos reportados común para todas las provincias. Y lo que obtiene asumiendo esa tasa es una una dispersión en la eficacia de las medidas de control bestial, lo cual es muy difícil de entender que la misma medida de control en una provincia china tenga como un efecto 20 veces superior que la misma medida de control en otra provincia china. Todos esperamos que las medidas de control sean diferentes, ¿no? la, la, la efectividad, pero que haya esa variabilidad, ¿eh? probablemente sea un problema de, de, de metodológico de, de modelización. ¿eh? Y probablemente sea uno de los motivos por los cuales se obtienen muy diferentes eh, eh, estimaciones de la eficacia de la medidas de control en China se ha debido a que ellos asumen un único eh, tasa de, de, de casos reportados común a todas las provincias. ¿Vale? el eh, punto de vista metodológico, nosotros vamos a usar una versión heterocedástica del modelo introducido por Van Anjo en 2010 para analizar la eficiencia productiva de las empresas, que, bueno, que voy a comentar a continuación. ¿Vale? Bueno, a partir de ahora voy a tratar de meter algo de notación, eh, eh, uf, voy con un poco de retraso, algo de notación para que veamos un poco eh, los, el, el origen del modelo, ¿no? De acuerdo, la especificación econométrica. Bien, entonces, eh, bueno, en nuestro modelo vamos a distinguir: eh, bueno, la variable I mayúscula recoge el, el número de casos reportados acumulado, ¿vale? Acumulado. Son, son casos acumulados, no son casos diarios, ¿no? Son casos acumulados. Donde I estrella es el, el total de casos y sin estrella es el, son los casos reportados. Y la U mayúscula son los casos eh, no documentados. Por definición, el total de casos y estrella ¿vale? es igual al, a los casos reportados más los no reportados. ¿Vale? Bueno, para modelizar una curva epidemiológica en, en nuestro artículo anterior, lo que usábamos era un modelo autorregresivo donde los casos acumulados de hoy... Eh, se, se expresaban como, como una función de los casos eh, del, año, del día anterior eh, multiplicado por un, por un parámetro beta. Bueno, ese parámetro realmente no son parámetros, es una función, ¿vale? Que realmente, mmm, bueno, si tomamos logaritmos, el logaritmo de beta no es más que la tasa de crecimiento diaria de casos reportados. ¿Vale? Bueno, pues beta, para nosotros, beta es la curva epidemiológica. ¿De acuerdo? ¿Y en qué medida esta, curva, esta, esta modelización trata de imitar un modelo epidemiológico? Bueno, pues si beta es igual a 1, esto significa que el número de casos hoy es igual que el número de casos de ayer, por lo tanto, la epidemia se ha, se ha controlado. Si beta es mayor que 1, eh, quiere decir que la, la, la epidemia sigue creciendo. Por lo tanto, este beta juega el mismo papel... Que el número R0, este famoso número R0, ¿no? del número reproductivo de casos muy común en la en los, eh, los modelos epidemiológicos puros, ¿no? Cuando R0 es igual a 1, eso quiere decir que la epidemia está controlada y en nuestro caso, cuando beta es igual a 1, la epidemia está controlada, ¿Vale? Bueno, lo mismo que he hecho aquí para casos reportados, lo puedo hacer para los casos totales y los casos no, no reportados. De tal forma que realmente tengo tres curvas epidemiológicas, ¿vale? ¿Eh? Para, para cada uno de los casos. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis en este gráfico la curva epidemiológica de casos reportados, que es lo que uno observaría, ¿vale? Pero la curva epidemiológica total estaría por encima. ¿Vale? Que es la, la que tenéis aquí. sería ¿eh? la, la curva epidemiológica. Total. ¿eh? Que está por encima de la de los casos eh, reportados. ¿La diferencia? La diferencia son los casos no reportados. La diferencia vertical son los casos no reportados. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, esto es muy parecido a lo que había en un modelo frontera eh, en economía de la producción. En el modelo de economía de producción lo que teníamos es que la producción de una empresa ahí, ¿eh? Es, es menor que la eh, producción frontera potencial. ¿Por qué? Porque había una ineficiencia estaba Pues aquí tenemos lo mismo. El nivel, los casos totales reportados es, es igual a los casos re, eh, totales eh, de, la, de la epidemia menos los casos que no podemos observar, los casos que la, el sistema sanitario no es capaz de identificar. ¿Vale? Bueno, pues si manipulamos la ecuación de arriba y bueno, pues podemos eh, llegar a un modelo donde vemos que la un modelo donde, donde vemos que la tasa de crecimiento total de los casos es igual a la tasa de crecimiento de los casos reportados más la tasa de crecimiento bueno una tasa sotuspec, digamos más la eh, un incremento de los casos eh, de la proporción de casos no reportados no documentados, ¿vale? Bueno, si reordenamos la ecuación esta de aquí abajo, que acabo de subrayar, llegaríamos a nuestro modelo epidemiológico frontera, ¿vale? Donde tendríamos a la izquierda eh, la tasa de crecimiento de casos, ¿vale? En función de una serie de variables, más un ruido aleatorio, menos, ¿eh? menos la tasa de crecimiento de los casos no documentados. Y en este sentido, este modelo se parece a un modelo, eh, a un modelo eh, frontera de economía de la producción clásica, ¿vale? Y bueno, como variables explicativas, eh, bueno, aquí imponemos que usamos una forma exponencial para imponer que esta tasa tiene que ser siempre mayor que 1, que ese beta tiene que ser mayor que 1, y bueno, y aquí pues tenéis varios componentes, la D es una dummy, una dummy binaria que nos puede medir el efecto de lockdown, la, aquí teníamos el efecto espacial, no voy a entrar en detalle ya, si cualquiera que me pregunte ya, ya le comentaré cómo vamos, cómo medimos todo esto. Aquí medimos el efecto espacial y en la Z, incluimos una serie de variables para, para recoger la curva epidemiológica. ¿vale? Bueno, aquí hay dos modelos que podemos usar basándonos en el modelo eh, SIR eh, teórico, que es el susceptible in infected on Recover model, ¿no?, donde la Z incluye casos reportados de días anteriores o lo modelizamos en función del de, de tiempo, de, de la antigüedad de la epidemia. K es el número de días desde el inicio de la pandemia. Por tanto, K es la edad, la antigüedad de la pandemia en mi provincia. Bueno, pues vamos a modelizar la, el, la curva epidemiológica como una función de tercer orden de la, de la antigüedad, de la epidemia, eh, eh, en mi provincia. Funciona mejor, los modelos de simulación funciona mejor. ¿Vale? Bien, el problema para estimar este modelo es que eh, aquí tenemos una variación de una variable aleatoria, que esta U por narices tiene que tomar valores positivos, ¿vale? Porque son los casos... No, eh, no documentados y, un, y por tanto esta U como se, no se observa sigue una distribución aleatoria de una cola pues bien, una diferencia de una variable de una cola que sigue una distribución de la cola ¿vale? no se conoce su distribución si se distribuye de forma independiente a lo largo del tiempo ¿vale? para evitar este problema Vamos a seguir a one and whole. vamos a suponer que se cumple lo que se llama propiedad de escala, de tal forma que la variación de u es igual a un u sub i multiplicado por una variación de una, una función determinista h. Y esto sí que se conoce y sí se puede estimar por máxima verosimilitud. ¿Vale? Bueno, el modelo es muy parecido de one and whole, aunque tiene varias diferencias, que voy a saltarme porque no voy a tener tiempo. Que, tiene que ver con la tiene que ver con la matriz de varianzas y covarianzas del, del ruido estadístico ¿vale? pero voy a saltármelo de acuerdo bien entonces el el modelo se estima eh, usando eh, un periodo temporal un periodo de tiempo que está centrado está centrado en el, en el, en el confinamiento el 14 de marzo y más o menos cogemos tres semanas antes y tres semanas después, ¿de acuerdo? Para hacer las estimaciones. Eso sí, algunas provincias tendrán tres semanas antes, otras tendrán menos de tres semanas y otras incluso tendrán menos de una semana. En función de cuando hayan empezado, cuando hayan empezado eh, sus epidemias. vale eh, De esta forma creo que Teruel o alguno de estos, o Huesca, empezó incluso el 14 de marzo. ¿Vale? Bien, como veis aquí, eh, los inicios de las, epa de las epidemias en cada provincia pues varía bastante entre provincias, lo cual es fundamental para estimar el efecto del, del confinamiento, porque para eso necesitamos tener, antes del confinamiento, diferentes evoluciones de, de la pandemia, diferentes edades, antigüedades de la pandemia. Y, y aquí tenéis un poco la deviación estándar de los... Eh, bueno, las, las tasas de crecimiento de los, eh, de los casos acumulados diaria y como veis, cada, según va pasando el tiempo, las, las tasas van disminuyendo. Es decir, nuestros modelos tienen que ser heterocedásticos porque la volatilidad, como veis, va disminuyendo a lo largo del tiempo. Bien, estos son los, estos son los resultados principales y lo que encontramos es que para la variable... De propagación espacial encontramos en todos los modelos un efecto positivo y significativo, lo cual, significa que, lo cual significa que hemos encontrado evidencia de la propagación espacial entre provincias. ¿vale? Luego encontramos siempre un efecto negativo y significativo en casi todos los modelos eh, del lockdown. Es, es decir, al igual que en el paper anterior, No Frontera, también obtenemos que el, el confinamiento español ha sido eficaz para reducir la, la, la tasa de contagios, la tasa de contagios entre provincias, pero también entre dentro de la provincia, pero también entre provincias, porque este parámetro de aquí nos estaría diciendo que parte de la propagación entre provincias parte o totalmente se atenúa, ¿vale?, Luego identificamos tasas de crecimiento de, de, de los casos no reportados eh, que decrecen en el tiempo, eh, al igual que otros trabajos previos, al igual que el IE tal, que decía que la, el número de, de casos reportados no reportados va disminuyendo en el tiempo porque se van haciendo cada vez más PCRs. También encontramos un efecto del lockdown sobre ese, ese volumen de en el caso de, de, de los no reportados, precisamente por lo que he comentado. No solo se implementa un lockdown, no solo se implementa un confinamiento, sino que empiezan a hacerse de una forma más masiva los, los PCRs. Y lo más importante, este es el mean RR, no, la, la tasa de casos reportados promedio que está en torno al 34% 40%, dependiendo del modelo. ¿Eh? Es decir, solo el 40% en promedio, a lo largo del periodo, el 40% de casos eh, ha sido reportados. Esto significa un, lo que llaman un multiplication factor en torno a 2,3. Es decir, ¿eh? que si yo observo un caso, el número de casos totales que hay en, la, en el país es 2,3 veces superior. ¿Vale? Para cada provincia aquí tenemos el, los, la, los reporting rates, los, la tasa de casos reportados para cada provincia. ¿vale? Estoy ya terminando porque había saltado muchas cosas. ¿vale? Todo lo que vemos es cómo las tasas de casos reportados van aumentando en el tiempo, pero más importante, vemos cómo hay una variabilidad enorme en casos, en las tasas de casos reportados entre provincias, ¿vale? ¿Eh? que varía entre el 10% y el 79%. ¿De acuerdo? Cosa que Chudique tal asumía que era común en todas las provincias chinas. ¿De acuerdo? Por tanto, estos modelos sí que permiten obtener, relajar ese supuesto que hacen en otros, en otros papers de, de carácter más epidemiológico. ¿Vale? Bien, pues aquí otro resultado que tenemos, ya casi para terminar, otro resultado que obtenemos en el, en el paper es que encontramos una relación bastante estrecha entre el volumen de casos reportados aquí, ¿vale? Y el inicio de las epidemias, lo cual es lógico. Como veis, por ejemplo, Madrid, ¿eh? Pues, eh, fue de las primeras, por pues, reportados muy reducidos. Eh, aquí Valencia, que fue también de las primeras, tenía muchos pocos casos reportados, ¿vale? Y así muchas de las provincias. Eh, eh, muchas de las provincias que habían iniciado sus epidemias antes tienen unas tasas de, report de, de casos de reportados muy bajos. Y luego vimos también, no lo, no lo he demostrado aquí, no lo he mostrado, que aquellos que tienen eh, casos reportados muy bajos suelen tener epidemias más intensas. Por tanto, lo que, lo que vemos es que cuanto antes, lo que concluimos aquí, es que cuanto antes hagan eh, se, se identifiquen los casos reportados eh, en cada provincia, menor va a ser la incidencia acumulada al final de, del periodo de estudio. Por lo tanto, es muy importante hacer cuanto antes, identificar cuanto antes los casos reportados, los casos reales. Por lo tanto, es muy importante hacer eh, programas de programas de, de, de pcrs masivos cuanto antes mejor. ¿Vale? Bueno, Hicimos una serie de, de simulaciones, que no voy a pasar, de, de rebustez y bueno, que voy a pasar y que básicamente vienen un poco a matizar, a, bueno, a reforzar los resultados que hemos obtenido y un poco también a matizar algunos de los resultados. ¿Vale? Pues bien, eh, en definitiva, este es un artículo donde realmente construimos un modelo que está eh, combinando dos literaturas, que tiene la gran ventaja, de que permite medir cuál es el volumen de casos no reportados en un momento determinado y, además, permite por tanto, permite medir las tasas de casos reportados en cada, para cada provincia en cada, a lo largo del tiempo y que puedan variar a lo largo entre provincias, lo cual es muy importante porque, en función de esa tasa de casos reportados, a lo mejor las medidas de control tienen que ser unas u otras o, en función de esas tasas, el, el, la desescalada también tiene que ser unas u otras, ¿no? Y, por lo tanto, es una técnica que se puede, tiene su utilidad desde de el eh, punto de vista de control de la epidemia. ¿Vale? Y, simplemente, lo que estamos trabajando, a, a, a lo que vamos a trabajar en el futuro es, en las siguientes oleadas que ha habido en España, pues el, las medidas de control se han regionalizado, pasan de estar en manos de las comunidades autónomas, y en algunas comunidades hay incluso datos a nivel municipal, queremos adaptar nuestro modelo a esas nuevas oleadas y con datos a nivel municipal para ver en qué medida el control local de las medidas, pues es eficaz o no. Y luego hay un tema que, que no se sabe muy bien cómo, cómo abordar y es que eh, existe una relación de casos reportados y no reportados, cosa que nosotros no hemos explorado en nuestro paper. ¿Vale? Y, sin embargo, Lee y tal demuestran que, que tiene, hay una relación muy positiva entre ambas. En cambio, nuestro modelo, implícitamente no es que asuma, pero por construcción, ¿vale?, el efecto sería el contrario. ¿eh? Por tanto, si, incorporar esta propagación entre grupos, entre casos reportados y no reportados, en nuestro modelo es difícil, porque tiende a cambiar el signo de, de, de la perturbación aleatoria de, de, de la U, de la perturbación atole de una cola y por lo tanto tiende a, a esa contaminación entre casos reportados y casos no reportados tiende a digamos a neutralizar el modelo frontera y entonces no sabemos muy bien cómo abordar este tema pero es algo que estamos estudiando ¿Vale? y bueno y con esto termino ya sé que siempre me, bueno, cinco minutos más tarde pero pero bueno es tengo más resultados que si queréis los puedo comentar en función de las, de las preguntas que me hagáis. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Súper interesante como aplicación, yo, sobre todo la parte de para mí, claro, de método frontera. Eh, oye, esto se podía aplicar, tú crees, desde eh, de la visión no paramétrica. O oh, esto es impensable. No, se puede hacer obviamente usando modelo DEA, claro. ¿Y, y, ¿eh? y tú que tienes, bueno, relación eh, eh, con, con investigadores, eh, estuviste allí en Miami contando, bueno, parte de esto y demás, eh, la parte, ¿se comentó algo sobre la, la parte no paramétrica y trabajos de ese tipo, en esa línea? Que yo sepa, no se comentó. Parmeter la... par y toda esta gente eh, que estaba haciendo nosotros estamos haciendo modelos también paramétricos. Paramétricos. Hombre, yo la dificultad que puedo encontrar a nivel no paramétrico es eh, es, el término, es el tema aquí de de que hay muchas variables que están fuera de nuestro control, ¿no? De Muchas variables explicativas que no podemos controlar. Mm. Y en, ese, en estos casos, los modelos paramétricos, ¿vale?, eh, pues son modelos que te permite controlar por variables omitidas, ¿no? Uh -huh. no, solo, no solo variables omitidas que afectan a variables dependientes, sino variables omitidas explicativas. De hecho, en el uh -huh. paper anterior nosotros usábamos un modelo, hacíamos un modelo de difference-in-difference, difference, ¿vale? Uh -huh. Donde, con efectos individuales, ¿no? Para controlar por variables... Eh, por ejemplo, la densidad de población, el, el tipo de población, la estructura de la población, por edades. Eh, piensa que estos son datos diarios, ¿no? Y, por tanto, esas variables no, eh, muchas de esas variables no cambian. Por lo tanto, eh, se ponen usar técnicas, modelos de panel, para controlar por el efecto de esas variables eh, invariantes en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo, sinceramente, pienso que un modelo no paramétrico, tipo DEA, ¿no? Uh -huh. sí se puede de meterle, ¿cómo le llamáis vosotros? Contextual variables, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Eh, pero claro, muchas de esas contextual variables no son observables, eh, no sé, el, uh -huh. a nivel provincial hay muchas cosas, estructura de la población, estructura, el grado de urbanización de la, de la población, no sé, la salud de la población, hay muchas variables que, se, que no conocemos, ¿no? Pero bueno, sí. pero técnicamente, desde el punto de vista metodológico, eh, claro que se puede usar modelos no paramétricos, por supuesto. Ya sabes que todos los modelos paramétricos tienen su, su espejo en los modelos DEA y los modelos DEA también sí. tienen su espejo en los modelos paramétricos. De hecho, hoy en día no hay tanta diferencia, eh, los modelos semiparamétricos o semi no paramétricos sí. eh, ya, ya son modelos híbridos, ¿no? Que, que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Pero bueno. Sí, sí, sí. Yo... Por lo tanto, esa, esa también sería una posible línea, ¿no? Eh, sí. A seguir, ¿no? Reproducir, digamos, esto desde un punto de vista no paramétrico. De hecho, revisé un mini proyecto ¿no? de investigación. de Bueno, hay unas ayudas en el, en la Universidad de Cantabria para jóvenes investigadores. Para. para eh, doctorandos o estudiantes de máster, y entonces me mandaron a mí por casualidad uno, eso, varios proyectos para evaluar, ¿no? y uno de ellos era usar, era usar modelos no paramétricos, DEA, ¿eh? sabes que allí está Juan Rodríguez Po, sí. ¿eh? y esta gente que hace modelos DEA, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, uno de las eh, Pablo Coto, que hacen cosas de eficiencia, ¿no? y ellos sí que estaban proponiendo modelos de A para, para... No sabían muy bien cuál era la utilidad, me acuerdo, ¿no? Pero lo estaban proponiendo, sí. ¿no? Vale. Pero, pues, evidentemente el asunto es también aquí, bueno, por, claro, estos modelos paramétricos te permiten obtener coeficientes, coeficientes, ¿no? Interpretables digo, de, de importancia final de las variables y demás, ¿no? Mientras que en, los, en el no paramétrico, eso, uh, claro, al final, pues es un black box uh, más, más, más difícil de, de tratar, ¿no? Sí, sí. Eh. Buenos días, eh, Luis, muy interesante, la verdad. Eh... No tengo costumbre ¿no? de ver estos modelos porque tú los tratas, claro, estás ahí en el ámbito, digamos, de la economía y yo estoy más en el ámbito de la estadística y, y no conozco estos modelos. Bueno, lo que te quería preguntar son dos o tres cosas. Bueno, primero me ha parecido que los modelos los estimas por máxima verosimilitud, ¿verdad? O sea, que no es, un, es una perspectiva clásica ¿no? la que abordas en este ámbito. Sí. Sí, sí, bueno, también se estimamos los modelos, como ves, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, sí, sí, lo veo, sí. También los estimamos por no linearized squares, ¿vale? También se puede estimar en dos etapas, donde la primera etapa no se hacen supuestos distribucionales, ¿vale? Sí. Y en la segunda etapa sí se hacen, pero ya una vez estimado la mayoría de los parámetros. Y lo que ¿Y vimos es... no solo en la aplicación, sino en experimentos de Monte Carlo que, que realizamos, es que estos modelos funcionaban bastante peor. Y sobre todo, eh, no sabemos muy bien el, el motivo, pero sobre todo el, estos modelos, este, este estimador sobreestimaba enormemente eh, el número de casos no documentados. De tal forma, si ves aquí, anda, esto no me funciona ahora. ah Vale, ahora no me funciona, tendría que poner aquí. Vale, si ves aquí la, las tasas medias de, de casos reportados son muy bajas, ¿no? Incluso casi cero. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero bueno, probamos también así, pero hicimos experimentos en Monte Carlo y funcionaba mucho peor. No sabemos muy bien por qué, pero así era. O sea que, eh, bueno, me gustaría saber entonces si programáis vosotros los modelos, si hay algún software que lo programa y por lo que estoy entendiendo, ¿estáis validando, digamos, los modelos por métodos de Monte Carlo? Sí, yo, los, yo todo lo que hago lo hago en Gauss. vale, Lo programo en Gauss. Entonces... Uh, vale. Estos modelos, o sobre todo el exponencial, claro, tienes que imponer que la frontera no sea lineal. El lineal quizás hay, bueno, el lineal, eh, el Stata, eh, incluye, estima el modelo Van -ho, ¿vale? Mm -hmm. Pero el modelo Van -ho, eh, claro, es que nosotros, el modelo Van -ho lo que hace es una diferencia, hace una flecha de diferencias, toma la primera diferencia del modelo. Nosotros... No es exactamente esto, porque nosotros no tenemos aquí efectos individuales, aunque implícitamente lo estamos controlando, ¿eh? porque nuestra variable dependiente es una tasa, ¿vale? Pero no surge directamente de una, de una diferenciación de primer orden, ¿no? Entonces, yo no creo que nos, este modelo se pueda estimar con algún software ya comercial, ¿no? No, pero si hay, por ejemplo, cosas en R sobre estos modelos frontera, que estén librerías en R o alguna cosa que se pueda adaptar para intentar probarlos. Eh, eh, sí, pero el tema es que eh, estos modelos, ¿vale? El, estos modelos, eh, déjame enseñarte una cosa. ¿Dónde está aquí? ¿Vale? Estos modelos, como veis aquí... Eh, ¿Vale? Una parte, la, esto, es un, esto es una perturbación aleatoria de una cola que tiene valores positivos, ¿vale? Esto siempre es positivo, ¿de acuerdo? Y es común en el tiempo. Entonces, la mayoría de los modelos que están programados en R, que yo sepa, no, no asume que este U sea constante en el tiempo. Entonces, eh, por eso es un modelo multinomial al final, por eso tenemos aquí eh, matrices de varianzas covariantas, ¿no? Eh, no diagonales, en otros casos, y, y tal. Entonces, eh, en R, que hay modelos programados, bueno, eh, no sé hasta qué punto eh, sería fácil eh, reprogramarlo. Pero bueno, mi modelo es máxima de verosimilitud, el modelo, hay una función de verosimilitud conocida, luego simplemente, entre comillas, simplemente, es... Eh, Escribir unos códigos en R, en mi caso en Gauss, que traten de reproducir esa función de verosimilitud. Por tanto, si alguien tiene destreza ya en escribir funciones de verosimilitud un poco complicadas en R, por supuesto que lo podría programar. Y la, la última pregunta que te quería hacer es, eh, porque claro, introduces dependencia espacial, yo me pierdo, ¿eh? ¿vale? No conozco los modelos, pero estás introduciendo dependencia espacial en algún momento y tienes variables explicativas en tu modelo. Y entonces yo quiero saber, eh, y, y, y, y luego veo, y luego veo cuando veo esa tabla que tienes estimaciones de los coeficientes, por ejemplo, ese LNK que no sé muy bien qué es. Pero donde, donde el error estándar lo tienes incluso un poco mayor que, el, que, el, que lo que es la propia estimación. Y entonces me pregunto si no tienes problemas de confusión espacial, de confounding. ¿A qué te refieres a esto último del error estándar? Eh, por ese LNK que tienes en la tabla no sé qué es. Esa, ¿Sabes? ¿Es Estoy viendo una... No... Eh, lo... Esto es como una tendencia, ¿no? Es la antigüedad de la pandemia en tu provincia en vale. logaritmos, ¿vale? Por lo tanto, esto lo, es esto lo que recoger recoge la curva epidemiológica, ¿vale? Vale, o sea que no son, digamos, variables explicativas al uso no, lo que tienes no. ahí, porque veo errores estándar muy grandes, ¿no? La, la, la, el error estándar de esos coeficientes son muy grandes, el menos 0,3775 sí. tiene un error estándar mayor que la propia estimación. Sí, sí, por eso el modelo lineal, fíjate que el modelo lineal no imponemos que eh, eh, no impone que esta tasa eh, que el crecimiento sea siempre positivo, no lo impone, ¿vale? Mientras que el modelo exponencial sí lo impone, ¿vale? Por eso el modelo lineal para nosotros, fíjate, lo que diría el modelo lineal, como no hay ninguno significativo, lo que diría es que eh, la tasa de crecimiento, que, que la tasa de crecimiento sería una línea recta, básicamente, uh -huh. ¿Sí? Cuando sabemos que la, es una S, la, la curva epidemiológica, ¿vale? por, por eso el modelo exponencial es nuestro modelo preferido. todos los resultados que he usado, no, no, como iba muy rápido, nos lo he explicado, todos los resultados los, los, los, los tenemos eh, usando el modelo exponencial. Y aquí sí que tenemos eh, errores estándar mucho, mucho menores y, bueno, y parámetros tal. Por eso, o sea, técnicamente, si te fijas el R cuadrado incluso del modelo lineal aquí, ¿no? 30, eso, bueno, ese es un pseudo R square, ¿no? ¿Vale? El R cuadrado aquí es, bueno, es incluso más alto que aquí, ¿vale? Aunque la, el valor de la función de presumitud aquí es más alto que aquí, ¿no? ¿Vale? Es decir, el modelo exponencial, yo creo, bueno, creemos. Eh, eh, impone una restricción teórica y es que las tasas, como es una variable acumulativa, las tasas son positivas. Impone que en el modelo en la frontera sean positivas. Y, y no solo impone una restricción teórica, sino que también permite capturar esa curva en forma de S ¿no? de, la, de la epidemia. ¿no? Uh -huh. De alguna manera, el modelo lineal no funciona bien. Y los modelos lineales son los modelos que se que normalmente se estiman en... En, en economía de la producción usando modelos frontera por eso esta eh, este, este esta imposición un modelo exponencial aquí donde tengo aquí un beta, exponente de beta x no mi modelo no es lineal en la frontera es importante ¿vale? claro. y luego el, el efecto espacial que hablabas de confounding effects bueno que no te metía muy bien el w cómo medimos nosotros el efecto contagio de una provincia a otra, ¿no? Claro, aquí nosotros, no sé si tú estás familiarizado con los modelos espaciales, nosotros realmente estamos usando un SLX. Un ¿Eh? SLX, nosotros utilizamos sí. más sobre todo eh, eh, modelos un, tipo CAR, condicionales autoregresivos y tal, para introducir la dependencia espacial. Nosotros usamos aquí un simple SLX, ¿no? Donde usamos como variable de propagación una variable explicativa de mis vecinos. Es decir, el uh -huh. doble logaritmo de K es, la, es una media, de la, una media de, de la antigüedad, en logaritmos, de la pandemia en una provincia vecina. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, si mi vecino ha estado contagiado ya hace semanas o hace días, vale, se, se, se entiende que si mi vecino es alrededor de mí, se han contagiado todos, se entiende que el efecto va a ser mayor que si se han contagiado menos. Si su epidemia es eh, más reciente, porque va a haber menos casos. Si es más reciente, va a haber menos casos, por lo tanto, menos contagio. Si su epidemia es más antigua, va a haber más casos y, por lo tanto, la movida de la gente va a hacer que haya más casos eh, importados. Y claro, es que un modelo frontera donde aquí pusiéramos la, un modelo tipo SAR, ¿no? ¿Vale? Donde pusiéramos los casos eh, reportados como variable explicativa, que también lo hicimos, pero es una variable endógena, entonces hay que, hay que estimar un modelo de frontera con variables endógenas que no está desarrollado para el modelo que estamos estimando, donde el abuso y es constante del tiempo. Uh -huh. Cristina y coautores ya han desarrollado un modelo de frontera con variables endógenas, pero son modelos digamos, pool, modelos de cross-session no modelos de panel como es este modelo por eso nos decantamos por una especificación muy sencilla muy bien. Muchas gracias vale. Luis, muy interesante sobre todo las explicaciones adicionales que das de muchas cosas que hacen que digamos que tu comunicación sea muy intuitiva, gracias Que Me ha arrollado mucho al principio claro, también quería hacerlo más intuitivo y menos técnico Vale, gracias bueno, pues, Luis, ha sido de verdad un placer y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. ¿eh? Por... Hasta la próxima.